Buenos días. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas y a las organizadoras de la comunidad de Arenor, donde se espera la visita del presidente de la República, Luis Abinader, al igual que el ministro Tripper de la Cruz para evaluar los daños realizados por la tormenta Laura. Hay que destacar, señores, los reportes de inundaciones de y de luz y de de tierra. En el caso de la tormenta Laura, las crecientes de los principales afuertes de algunas tormentas dejaron un fuego, causando el tránsito, así como también provocando las inundaciones de decenas de hogares. Mientras las cañadas hicieron su parte en el, gran, en el Gran Santo Domingo, en... En cada provincia se registraron huellas del fenómeno atmosférico que afectó a 755 viviendas y dejó alrededor de 3.375 personas evacuadas. Señores, lo que nunca se esperaba recibir es el conteo de víctimas fatales provocada por los estragos de los torrenciales lluvias que empezaron a sentirse con mayor intensidad en el territorio dominicano a partir de las 2 de la tarde del domingo. El saldo total de fallecidos a causa, a causa de la tormenta larga este cuatro de acuerdo a las declaraciones del presidente Luis Abinader, mientras que quizás la historia más triste se encuentra en el incidente ocurrido en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, eh, donde... Se, se derrumbó una pared que cobró la vida de dos personas. Repetimos, estamos específicamente en la comunidad de Arenoso a la espera del presidente de la República, al igual que el ministro de, de Agricultura, quien estará evaluando la situación acá en el municipio de Arenoso, específicamente en Aglipo 2. Pueden observar en sus televisores, ¿verdad?, parte de las inundaciones que se ha vivido acá en este municipio de Arenoso, donde repetimos, en tan solo minutos estará el presidente de la república evaluando los daños causados por esta tormenta Laura, de mi parte es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio. la antigua desde el municipio de Arenoso, mi pueblo de Arenoso, ahí comencé yo como fiscalizador, fiscalizador en el 82, distrito municipal así era de Arenoso. <ríe> una historia interesantísima, pero Qué un bien. gran lugar, un gran lugar, muchas experiencias se, se, se obtienen en esos sitios. Arenoso es una gran comunidad. Bueno, esperamos que el presidente de la República o el ministro de Agricultura que van a estar en esta zona den algún anuncio in, interesante, importante. Yo pienso que quizás ya es tiempo de que el asunto de las inundaciones del río pueda ser resuelto. Hay un problema con una compuerta, que es lo que está provocando esa, esa subida de las aguas. Eh, y ayer Jenny Francisco, que estuvo reportando desde Arenoso, ayer durante el desarrollo de la tormenta, pues eh, manifestaba a través de algunas entrevistas cortas que hizo a varias personas, manifestaban el problema de la compuerta.